Hola, soy Floribet y en esta ocasión quiero mostrarles dos ideas con materiales reciclados para compartir con los pequeñines en el día del niño. Necesitaremos pinturas acrílicas, palitos de brocheta, tubos de papel higiénico, tapas de refresco o de las que tengas a mano y hilo. Pintamos los tubitos. De esta forma quedan. Los pinté con pintura de agua. Pintamos también por dentro del tubito. Los dejo con el video. Los invito a suscribirse y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Recuerda me puedes encontrar en mis páginas sociales, Facebook e Instagram como Creaciones Ángel. Vean qué hermoso nos quedó. Hice tres. Tú puedes usar tu imaginación y hacer diferentes. Bueno, ahora a compartir una buena carrera con las chicas. La segunda idea. Necesitaremos una caja de cereal o la que tengamos a mano. Tapas de refresco o cualquier tapa plástica. Pinturas acrílicas. Es una idea fácil de hacer. Me encantaría que vieras dedito arriba y compartieras el video. Ahora a dejar que las chicas se diviertan con el juego. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.